Ya yeah, pues sí. <risa> Aquí mucho... oh, sí. Vamos vamos vamos no pare, No pare. no No paro, Corro Me la altura de la cabeza Muy bien. <risa> La pared, la pared. ¿Qué lleva ahí, colega? ¿Esto qué? Hay un mover de... No, no veo. Y no ha tirado el ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!